un proceso de entrenamiento, de un programa y a las horas que el proceso de entrenamiento que hace falta es agafar unas imágenes reales y las las aprenden y después genera y hay imágenes nuevas además que aprenden y a las horas que hay un proceso de barrera natural de que estas imágenes cuando aprenden las imágenes nuevas eso al mes un collage que probado, mira, una máquina pudiera hacer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 que luego cuando estás trabajando con ella te das cuenta que no es cortar y pegar, lo importante. Lo importante es conectar imágenes, ideas, la memoria, ir descubriendo en las formas y en los colores cosas interesantes, ¿no? Entonces, de repente, ser capaz de unir todo eso, yo creo que es muy estimulante.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 Entonces es un experimento para probar la tecnología que se a nuestra faena, la supercomputación, en un entorno completamente nuevo. Es una aventura muy interesante para nosotras, probar todas estas heinas en un contexto también fuera de lloc Y ver quién resulta en Son heinas muy potentes, que manipulan y machacan a mucha potencia, pero no saben cómo se aplican en un entorno artístico. No? Al final, Rabuda puede tener un público que no sigue no científico. Para mí eso es una parte muy interesante de projecte. proyecto. Pueden parar que este proceso en cualquier momento, que este proceso que controlen las i y pueden dar a la máquina que en aquel momento hay un dibujo. Y pueden ver ahora cómo posteriormente analizar toda la evolución de los dibujos que han hecho. Y es un proceso muy interesante porque vemos que comienza desde una cosa totalmente al azar, que genera atacas a culo, desde momentos en que comienzan a aparecer forma, después hay una fase donde se experimenta mal el color, para mal en manchas al color, Y, y después, ahora comienzan a hacer el Me agrada pensar la idea de que cada persona que hacía en estos programas crearía un, una personalidad diferente. que Realmente ha una parte de automàtic, però pero después ha un proceso humà en la al darrero. Eh? La, la selección de las imágenes que se han hecho para el entrenamiento y después la selección de las imágenes de todas las que genera. Y hay muchas que son muy dolentes y hemos las, las que nos han gustado más. Como más potente tenés el algoritmo, local es esta visión.